Muy buenas gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el primer capítulo de una nueva serie del de Juego Into de A2 el cual conforme vayamos avanzando en la historia veremos que el juego va a ser bastante entretenido bueno les pongo el contexto de la historia. El protagonista se llama James y él es un ex militar que ahora trabaja de conductor de, de camiones nosotros estamos tratando de ir a la casa de nuestra hermana la cual está muy lejos. Ya que un virus que se propagó hace que las personas se empezaron a volver zombies. Bueno el caso es que tenemos que ir a buscar a nuestra hermana y hija que si nosotros tenemos una hija, con quien, no sé, pero la tenemos. Y pos ya los puse en contexto así que pos ahora vamos a tratar de morir y irnos con Diomedes a cantar vallenato. Bueno aquí nos han dado una escopeta y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Antes de continuar con el vídeo le quiero decir que si este vídeo es muy apoyado voy a estar subiendo el segundo capítulo de la serie. Ah pero no tengo el nombre de la serie, en los comentarios dejen el nombre que le pondrían a la serie y también decir que estoy más activo en TikTok ya que me da pereza editar vídeos tan largos el nombre de mi cuenta va a estar en la descripción y en pantalla para que me busquen. Bueno, vamos a seguir con el segundo capítulo de la historia a ver cómo nos va. A Ayuda. A llamen a la policía tenga para su casa. James. James, are you there? Hey, darling. Let's get you inside, now. We just pulled into Dad's. We'll be here for now. But don't be long. That's great. Hey, did to put Maggie on? Daddy! Uh, hey, pumpkin. Look, uh, I've just, uh, had a little trouble with the truck, so, uh, I'm gonna be a little late. You... Viva Cristo Rey, casi me agarran pero porque tengo C en Cristo no me pasó nada. Pero bueno ya terminamos el segundo capítulo de la historia así que pos yo dejaré este video hasta aquí porque ya no quiero hacer el video más largo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video ya que no quiera dejar el canal tan muerto. Si este video lleva a 10 likes y veo que les gusta mucho la serie subiré el segundo episodio de esta serie. No olvides dejar tu like y tu comentario, también suscríbete al canal ya que así haremos este canal más grande y a mí me hará subir más videos. No siendo más el motivo de la presente yo me retiro pero si quieres puedes ver mi último video. No olviden tomar agua.